Hacer, ni asignamientos a lugares como albergues que tienes que estar metido lo que necesitamos es la eliminación de visa, que puedas viajar como un trato igualitario que como así como los mexicanos van a Centroamérica así ustedes puedan venir a México Esta es una posición de hombre, Que si alguien quiere trabajo, igual que todos los países, aplique para una visa de trabajo. Un permiso de trabajo para trabajar en el país de México. Eso es, pero primero que nada, 60 días para viajar en México como lo hacen los mexicanos en Centroamérica. Segundo, tercero, que se arregle y se simplifique la solicitud de México para refugio noticias, que sea más humano estamos de acuerdo compañeros sí, sí, sí, sí. que, si es que los debe un solo, sí, hombre. entonces salimos mañana conmigo? a las 3 de la mañana